Amigos, retornamos por aquí. Como bien le decíamos al hacer la pausa cada semana, nosotros contamos con la distinción y la gracia de poder recibir en los estudios al licenciado Lenín Francisco. Yo soy reiterativo en esta parte. Más de 20 años dedicado al ejercicio del derecho migratorio a todo nivel, a todo nivel no es de que paginita, no, no, no, ejercicio de derechos migratorio. Los que crean que no existe, que le pregunten cómo se logra un perdón sino a través de derecho migratorio. Ustedes oye. Entonces, en ese sentido nuevamente se pone de manifiesto la necesidad de muchos jóvenes estudiantes obtener visa, lograr una cita a tiempo, pero no solamente eso, los fraudes que nuevamente se dan con la supuesta venta de oportunidades de estudio y trabajo en los Estados Unidos. Esta noche nuevamente el licenciado Lenín Francisco está con nosotros para romper mentiras y mitos que existen en ese sentido. Lenín, como siempre, bienvenido a este tu espacio Teledebate. Muchísimas gracias amigos, es un placer estar aquí nuevamente compartiendo migración con todos ustedes. Lenín quejas, llamadas, insistentemente recibo en las redes sociales, reclamos de jóvenes estudiantes que no logran conseguir una cita, que no hay espacio, que no hay manera de cómo tener una visa, Lenín, para poder resolver temas de estudio en los Estados Unidos. Cuéntame cuál es la verdad de este tema, Lenín. Bueno, es una realidad, pero tengo muy buenas noticias para todas aquellas personas que tienen trámites de visa de estudiante con Estados Unidos. La realidad, Robert, es que estamos en una temporada alta donde muchos estudiantes tienen que viajar a los Estados Unidos con la visa de estudiante. Y resulta que las citas normales para este tipo de visa, las citas ordinarias, están saliendo para septiembre, ya para eh, finales de septiembre. Y hay muchos de estos estudiantes que tienen planes de estar en, en, estu en estudios en Estados Unidos en junio o en julio o en agosto, y no han podido conseguir una cita antes de septiembre. La buena noticia es que el Consulado de los Estados Unidos ha puesto recientemente en práctica una nueva herramienta dirigida a que aquellos estudiantes que pueden comprobar que su plan de estudios comienza pronto, puedan conseguir una cita de urgencia especial para los estudiantes. Con uh -huh. esto les digo, mis amigos, que en Central de Visas podemos ayudar a esos estudiantes a que tienen esa situación. Oye, ¿cómo es, Robert? Tienen una cita lejos, pero tienen que irse muy pronto a los Estados Unidos a estudiar. Entonces, podemos ayudarles a conseguir una cita de emergencia o urgente para visa de estudiante. Atención, mis amigos, por favor, equipo, vamos a colocar los números en pantalla, 378-8394 y también a través del WhatsApp, 829-920-2795, 809-378-8394. Pregunta para el licenciado Lenín Francisco. Lenín, mira, hermano mío, permíteme, pero hay algo que yo creo que tenemos que agregar ahí en eso que tú has dicho. Con gusto. No solamente obtener la cita, sino llevar a cabo el proceso de documentación y preparación para poder tener resultados positivos al momento de esa cita. Porque claro. tú sabes, hermano, cómo son nuestro pueblo y cómo es nuestra gente. Le decimos que sí está la cita y entienden que ya usted llegó y eso va a ser resuelto y usted debe llevar a cabo una asesoría correcta de mano del licenciado Lenín Francisco. Lenín, vamos a ver cómo tenemos llamada, pero quisiera que tú me permitas otra información que está calientita desde la Embajada de Estados Unidos, el tema de las pruebas del COVID-19. ¿Qué hay de cierto con esto, Lenín? Bueno, es cierto que desde el pasado domingo 13, ¿verdad? Pues, domingo 12 me parece de junio, ya no necesitamos tener una prueba negativa de COVID-19 para viajar a los Estados Unidos. Ojo, estoy diciendo que ya los Estados Unidos no te van a exigir tener una prueba negativa de COVID-19 pero hay que recordar mis queridos amigos, que nosotros los extranjeros que vamos a pasear a ese gran país todavía se nos exige portar la tarjeta de vacunación ojo con eso atención, atención, atención portal atención, atención, atención redes sociales ya no nos piden el COVID-19 pero nos están pidiendo tener la, la tarjeta de vacunación con al menos dos dosis y ya han sucedido, Robert, en esta semana muchos inconvenientes con eh, viajeros que no estaban correctamente informados y que no pudieron abordar o tuvieron situaciones porque ciertamente no aportaban la prueba negativa de COVID-19, pero olvidaron portar su tarjeta de vacuna, y esto, mis amigos, todavía es necesario para entrar a los Estados Unidos. Mientras otros le dicen a usted, Valle, que está resuelto, que ya el COVID ha desaparecido, aquí le estamos diciendo las cosas como son la necesidad de tener a mano su tarjeta de vacunación. Así es. Atención nuevamente, 378-8394, y a través del WhatsApp, 829-920-2795, para cualquier pregunta, para el licenciado Lenin Francisco. Lenín. Quiero aprovechar ese mismo orden en lo que tú estás explicando. Inquietudes. Insistentemente, las personas en las redes sociales a través del WhatsApp nos preguntan la visa de paseo, si inician los procesos, que hay de cierto en todo esto, Lenín? Pues te cuento y les cuento, mis queridos amigos, tal como hemos reiterado en programas anteriores, es un buen momento para buscar visa de paseo para los Estados Unidos. Hay que entender que estamos en tiempos especiales, no podemos hablar de una normalidad en los procesos, pero ya están saliendo citas para ir a visa de paseo en este año 2022. Hay que hacerlo de la mano de profesionales, hay que hacerlo con una buena preparación y con un tanto de paciencia. ¿En qué consiste? Bueno, las citas están saliendo semanalmente por espacios de tiempo, es decir, de repente usted entra al sistema en este momento y no hay citas para este año, pero mañana puede haber citas. Y esto a diario sucede, o casi a diario, que el consulado otorga eh, cantidad de citas. Si usted tiene eh, pues una, una buena compañía de abogados, un buen abogado migratorio que le está llevando su proceso y vive metido en el sistema como nosotros 24-7, pues de seguro así podrá usted conseguir cita para este año. Pero de que se puede, Robert, se puede lograr cita para ir al consulado americano en este año 2022. Atención, si usted lo está poniendo a perder su tiempo, por ahí su dinero, cobrándole asesoría y acompañamiento, y en estos momentos todavía no le tienen una cita, preste atención y acérquese al licenciado Lenín Francisco a través del central de visa para que pueda obtener una cita real de la que están disponibles a través de la Embajada de Estados Unidos de República Dominicana. Lenín, si pudiera aprovechar tu presencia para que me diera algunos días, algunas orientaciones de cómo iniciar la preparación, documentos y demás, para llevar a cabo ese proceso de solicitud de visa de paseo a los Estados Unidos. Algunas orientaciones, tú sabes, sí. que siempre <risa> la, la, la audiencia espera de ti, mi querido. Claro que sí, mi querido amigo. Mira, yo, yo soy insistente en que me gusta con mis clientes primero organizar las ideas, aterrizarlas, porque no te imaginas cuántas personas llegan a nuestras oficinas preocupados por cosas que no deberían ser preocupación y sin embargo están descuidados en otras cosas que son más importantes. Yo te diría, usted que me escucha, amigo televidente, usted que está siguiéndonos a través de las redes sociales y a través de las plataformas digitales, no se mortifique con que si usted tiene que salir a buscar o no un listado de documentos. De hecho, el consulado de Estados Unidos prácticamente no revisa los documentos que usted lleva. Ahora bien, es necesario reunirse con nosotros y analizar en detalle y de manera personalizada su caso. Evaluar quién es usted, cómo se gana la vida, cuál es su núcleo familiar aquí en la República Dominicana, ¿Cuáles son los lazos familiares que usted tiene en Estados Unidos? Pero también, ¿cuáles son esos otros lazos fuertes que te atan a la República Dominicana? Recordando que los lazos fuertes pueden ser lazos familiares, económicos, eh, laborales, etc. Entonces, en base a esto, Robert, a una evaluación personal en la cual solo necesito ver a la persona y su pasaporte, no tiene que traerme ningún otro documento, pues de ahí sale un plan de trabajo que le va a permitir a usted salir de nuestras oficinas con la mente clara, con un plan de acción de cuáles son los pasos que debe dar y en el orden que usted debe hacerlo. Las personas muchas veces, Robert, llegan a la oficina con una serie de papeles como, como asuntos bancarios, cartas de trabajo, entre otras, que lo sacan ahora y van a tener que sacarlo de nuevo porque sí. se vence. Sí. Entonces, tal vez, lo correcto no era perder tiempo sacando esa documentación, sino más bien buscar la orientación profesional para que de allí, cual si fuéramos médicos, salga una receta especial para usted y usted evite automedicarse. Me sí. voy a comparar con los médicos. Es para que nos entendamos que lo primero que usted debe hacer para iniciar un proceso de solicitud de visa es visitarnos y hacer con nosotros un plan de acción para poner, no se confunda, su verdad clara ante el consulado. No le estoy hablando de fabricarle papeles, inventarle cosas como hacen muchas personas, no voy a llamar abogados en nuestro país, es hacer de usted una, una, una organización que le permita llegar a su meta de alcanzar el visado con la verdad y que usted lo logre con la frente en alto sin que tenga que pasar vergüenzas o tener problemas por mentir o inventar papeles como hacen otras personas. Atención a mis amigos de cachicha.com, atención cachicha, Lenín Francisco, ¿cómo se ponen en contacto contigo? ¿Cómo se inicia eso que tú dices? En apenas tres pasos poder tener resultados positivos al momento de solicitar de manera legal una visa de paseo a los Estados Unidos. ¿Cómo se comunica? Con muchísimo por favor? gusto, haga una cita con nosotros, licenciado Lenín Francisco de Central de Visas. Puede llamar a nuestras oficinas al teléfono 809. 562-6094, o puede escribirme o llamarme a mi teléfono móvil 809-973-7573. Excelente Lenín, como siempre, muchísimas gracias a ti. ¿eh? Un gran placer.